un peso Y no fue suficiente, no. Tú querías aprender, yo no sabía enseñar. Y nada es para siempre, no. Darai, darai, darai, darai, darai, darai, darai, darai. Y no fue suficiente, no. Se iban consumiendo en mi boca La distancia más corta entre los dos Nunca fue línea recta Nos cansamos de tanta vuelta El verbo amar se desmoronó por su propio peso. No había siempre, no. Tú querías aprender, yo no sabía enseñar y nada es para siempre, no. Nada es para siempre.